¡Derechito al vicio! Somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte un inesperado, un totalmente pero totalmente renovado unboxing de papas fritas de Dragon Ball Z. Es increíble, es increíble porque no solamente abriremos papas fritas de Dragon Ball Z a sabor original de una marca desconocida, sino que también abriremos sobrecitos de Fortnite de la colección número 26 de poder desatado. Trae de ustedes por ustedes estos, estas cartas por nuestros amigos de Flash Gondor. Recuerda visitar la página de Rashkiosco.com.ar para ver todas sus novedades Y ahora sí, vos te dirás ¿Cómo es que terminas abriendo Papas fritas de Dragon Ball Z? Resulta que resulta que hace cosa de un mes Un poco más Antes de que, de que explotara La locura por las figuritas del mundial Las figuritas que solamente vende Panini O los supermercados radicalmente Nos enteramos de que iban A ver Papas fritas de Dragon Ball Z. Acá lo vemos acá a Goku Super Saiyan. Lo vemos acá a Gohan Super Saiyan en modo místico. Nos enteramos de que hay duda en mi cabeza de que iba a haber papas fritas de Dragon Ball Z en Argentina. ¿Cómo? Porque lo vimos en un par de videitos pero, pero videitos bastante random. Videitos que no te especificaban dónde habían. Uno decía que habían en el chino. ¿En el chino de qué barrio? Uno decía que estaban ahí vendiéndose así. Ahí nomás. ¿Pero de dónde? ¿De ¿Puerto Madero? ¿Del conurbano? Y vamos a atravesar Mordor para poder conseguirlas Y es así como nos enteramos que en la provincia En el resto de Buenos Aires se estaban distribuyendo estas papas fritas pero bueno, al fin, al fin llegaron a nuestro barrio, de una forma inesperada las encontramos y dijimos Tenemos que unboxearlas, tenemos que abrirlas, las esperábamos pero ya las dábamos por perdidas Es increíble que hayan llegado estas papas fritas a nuestro barrio antes que las figuritas del mundial Pero sucede, es argentina y cómo tiene la temática de Dragon Ball, sí o sí la tenemos que abrir Justo, justo con sobrecitos de Dragon Ball, del crossover de Fortnite de los sobres de la colección número 26 así que vamos a irnos derechito al vicio, pero para empezar un unboxing si te tenemos que mostrar cómo es, cómo es el envase cómo es el paquete, el packaging que tiene todas las cositas que tienen que tener los productos argentinos los productos que son legalizados pero antes que nada, antes que, éramos, que nada queremos agradecer, a. tenemos una lista no, no, en nuestro próximo unboxing tenemos una lista de mega saludazos. Del mes de la semana de nuestros seguidores Donde vamos a estar abriendo Más sobres de Fortnite Así que estate atento a ese video, Y escribirnos debajo el comentario ¿Qué carta esperás que salga? Pero bueno, también tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores Nuestros patrocinadores de siempre En esta ocasión es, nada más y nada menos que Radio Zex. Zen. Radio Zen. En realidad no es una radio En realidad no me lo van a poder creer No me la podés container Es un auricular bluetooth que... Así como está rota, se rompió fácilmente Así de cabezones somos, nos rompió ¿Y qué harías vos? ¿Qué harías vos? ¿Cambiarías la malla? ¿Cambiarías la parte de arriba? ¿Tratarías de soldarlo con un par de tuercas a lo Iron Man? Pero no, resulta que como es un auricular Bluetooth Funciona, funciona, podés escuchar música, tiene los parlantes totalmente funcionales, así que lo usamos de radio, lo usamos de radio porque en RS Cine reciclamos todo, excepto chistes reciclamos todos, excepto invitados reciclamos todos, excepto comiquerías, pero bueno es, el, bueno es el patrocinador de esta ocasión que ojalá siga vivo durante años, como las redes antiguas que funcionaban miles de años creo que si tenés al día de hoy una radio que no se haya oxidado, todo Todavía funciona pero bueno vamos a ver las papas fritas que vienen en dos opciones acá elegimos la opción original donde tenemos a nuestros personajes ahí en modo super saiyan pero tenés después el corte americano el cortecito que tiene líneas que tiene ellos pero con el pelo común con el pelo más más más más más sin transformaciones sin transformaciones algunas es de la marca Potatoes, jamás en la vida comí algo de Potatoes, va a ser la primera vez. No tiene grasas trans, no tiene grasas trans, es una papa frita machirula. Bueno, tiene ingredientes, papas, aceite vegetal y sal, sin conservantes, sin colorantes artificiales, naturalmente libre de grasas. De trans y de colesterol puede contener derivados de trigo, derivados de lácteos, derivados de maíz ¿qué significa esto? cuando te dice exactamente que puede tener contenidas así algún derivado significa que utilizan las mismas máquinas moledoras para cortar diferentes productos, es así como sus máquinas que tienen algunos de estos objetos puede terminar un poquito, un poquito con cositas de ellos y aparecen en tus papas fritas eso significa, no tiene, o sea, significa que tiene una fábrica para varios productos es de la marca Facilitas que nos recuerda el nombre de Frenchitas que antes era el nombre que tenían las leyes. Sí, a ver, se elabora en mundo facilitas. O sea, en Gutenberg, en el 2022 al 2024 es el número de la calle en Herly, a no, no, no, no, no, no, está en Herly, está en Herly, está al lado de la pizzería de los hijos de futa Está al lado de la heladería los dos gustos. Y bueno, está en Herley, la provincia de Buenos Aires. A ver, compartir tus snacks entre amigos. Hashtag amigospotatos. Está bueno, está bueno. Es la primera vez. Y mira, tiene la licencia. Ojo. Tiene la licencia de Toy Animation, de Beer Studio, Shueya y Toy Animation. Claro que sí. Así que son 100% legales. Con razón el precio que tenía. Pero bueno, al ser unas papas fritas, te muestra la La cadena alimenticia para que, diga, para que tengas. Mejor actividad física y alimentación saludable, te dice. Tenés que seguir esta cadena alimenticia. A comer muchos. ¿Papas fritas está en la parte de arriba? Mm, qué, ¡Qué raro! Pero bueno. Ahora sí, si vamos a abrirlas. Porque está lleno de aire. Está llenísimo de aire. Pero sabemos que la mitad para abajo tienen papas fritas. No te dejes engañar. Algunas marcas no tienen aire. Pero esta, este sí, este tiene papas. Esta, mira tiene una buena... La mitad de arriba es publicidad. Pero todo lo de abajo son papas puras, vamos a abrirlas, vamos a abrirlas porque queremos abrir también los sobrecitos vamos a ver que las papas son, tienen un color natural, un color, mira tiene acá el tostado de los bordes que es donde se corta la maquinita, está bastante copado, podemos estar haciendo un unboxing de papas sin mostrar papas, claro que no, vamos a, vamos a probar la crocancia, acerquen sus oídos porque se viene el ACMR de papas fritas vamos por otra más son de buen tamaño, son de buen tamaño y son de buen corte, son como las papas que encontrás en, en una de esas carnicerías de barrio, no, en una de esas tiendas donde venden pollo al despiedo, donde venden jamón así de barrio, es buenísimo son como esas papas re naturales mm. Me resulta raro hacer unos MR papas, pero... en que son crujientes. Son saladas. Tienen buen color, como pueden verlo. Vamos a... Vamos a sacar varias, así lo pueden ver. Así cuando lo compran no se preocupen, porque muchos dirán... Esto es una marca china, esto no tiene nada legal. Pero sí, tiene la licencia. Las papas son grandotas, son de buena calidad. Y el precio te diría que está más o menos igual que las de Leis, pero... Con... Igual sabor, con igual sabor. No el mismo sabor que las leyes, pero con buen sabor de papas fritas. Pero bueno, vamos a dejarla para después porque, porque tenemos que abrir los sobrecitos y porque realmente no hay más que mostrar. Tiene buen grosor, tiene buen sabor, es bien natural, no tiene ningún, no tiene ningún ahí conservante raro, ningún conservante loco. No te pintan las papas fritas, no te pintan los snacks como otras marcas. Así que me recontra sirve, vamos por los sobrecitos a ver si estas papas, estas papas de Dragon Ball nos dan buena suerte, nos dan buena suerte para que salga el Goku Ultra Instinto que tanto estábamos esperando. Si no viste qué cartas nos salieron en nuestros unboxings anteriores, te dejamos siempre en la parte de acá arriba en la esquina. Uy, ahí ya vimos una carta. Te dejamos en la parte de arriba de la esquina los videos recomendados para que veas los unboxings anteriores o alguna reseña de cine. Si es que te interesa el cine de verdad y no solo el cine comercial. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver que tenemos acá en realidad todo cine. Todo es cine, chicos. Incluso el cine malo. Incluso el cine bueno. Todo es cine. Pero... Si querés ampliar tu mirada, tenés que ver más películas de las que ves comúnmente. Desayuna películas, merienda películas, almuerza películas y te transformarás en una película. Claro que no. Pero bueno, abrimos el primer sobre con cinco cartas y la primera que nos encontramos es... ¡Ah! ¡Es el negro de WhatsApp! ¡Uy, cancelado! ¡Es el nega de WhatsApp! No, mentira. Es Anderson Pack con todo su estilo. Y un fondo metalizado muy potente. Mirá lo que son esos anteojos de puro amor esa chaqueta lo que debe costar tiene 965 puntos de tecnología y 930 de ataque es la carta que estabas esperando es la carta que más buscabas pero no lo sabemos seguramente te sorprenderá eso sí estamos seguros la siguiente carta na na na na nos encontramos con the underwriter ¿Eh? El escritor de abajo Y se nos bajó una carta Con un fondo metalizado de color verdoso Me gusta el efecto espejado Que tiene el metalizado de fondo tiene unos 975 puntos de tecnología y 690 de resistencia. Nada mal, vamos por la siguiente carta que es. Na, na, na, na, na. Tenemos una mascarita de los Black Ops Mask. Las cartas de. La máscara de los ambus. La máscara de los ninja furros. Con 775 puntos de tecnología. Lo usaba Kakashi. Lo usaba Itachi. lo usaba Orochimaru. Y lo utilizaba tu mamá. Pero vamos por la siguiente carta que es. <risas> es nuestro segundo pico. El segundo Bills que mira como brilla totalmente con ese efecto majestuoso Es como si fuese el efecto del ultra instinto que tiene detrás Con unos 800 puntos de tecnología y 860 de ataque Es una carta muy poderosa, claro que sí Y se suma a nuestra colección Vamos por la última Que es una ¿Birdy? Birdy Virdi, Virdi, Virdi, Virdi, Virdi, Virdi. Tiene ahí un entrerejado también de un, de un fondo metalizado medio verdoso, bastante copada Tiene 950 puntos de ataque ¿Y por qué repetimos tanto Virdi? Porque el Virdi es uno de los palos de golf que se utilizan para hacer tiros cortos Ah, re que no, re que no, re que esa información no es real Pero bueno, vamos por la siguiente Medio borgiano eso de andar inventando información Vamos por el segundo sobre, ya que en la primera nos tocó al dios de la destrucción al dios que puede tirarte un Hakai con una mano Y comer papas fritas con la otra Vamos con el segundo sobre A ver si nos sale Goku en los sobres anteriores de orígenes vieron que tenían diferentes modelos. Tenían dos modelos por sobrecitos. Pero ya en la 26 volvemos a tener sobres con un solo modelo. Y no se quiere abrir. Ah, eso significa que está bien... ah, Está re bien pegado. Uy, uy, uy. Ahí vimos algo de color violeta. ¿Será un Thanos? ¿Será un Tiny Toons? Vamos a ver. Cinco cartas. Y la primera que nos encontramos es... ¿Qué, señor Goku? Dice Gohan. Es... El pico Tri Splitter. Está bueno, es como un mini achita, medio tribal, como la que utilizaría un dios nórdico, tipo tijereta con 825 puntos de ataque y 960 de resistencia. Resistencia pura, bastante bien, me encanta. Vamos por la siguiente que es otra arma más, tenemos el pico Widow's Promise, esta la habíamos visto La promesa de la viuda Una espada, una escatana samurai Para vengarse con de todo Con 885 puntos de resistencia Me gusta su grabado Que tiene ese color, ese color medio flor Que nos recopa, lo hace un poco más moderno Sepa. Este es el momento épico, este es el momento épico del día de la noche, porque nos encontramos a Son Goku, Son Goku en el modo Ultra Instinto, Míralo con ese fondo, con ese fondo metalizado, pero mira que, que fachero que es, el Ultra Instinto, chau Katana, chau Pico Martillo, hola Son Goku, ¡No! Y encima veamos, veámoslo detalladamente. Calmémonos, Veámonos detalladamente. Es tipo tijera, tiene los ojos ahí enfurecidos. Su pelo se transforma en gris, blanco, como si fuese Dragon Ball AF. Y tiene 990 puntos de ataque, 900 de resistencia y 600 de tecnología. Ya podemos decir que esta es la mejor carta del unboxing o todavía nos puede seguir sorprendiendo. Pero sí, es la carta número... 4522 de la colección, por si alguien llega a preguntar, 4522. Vamos por la siguiente carta, pero no, este Goku ya. Este Goku no es una papa frita. Este Goku es el más mejor de toda la serie hasta ahora. Vamos por la siguiente carta que es de Sapphire Serpent. De Sapphire Serpent tiene unos 815 puntos de tecnología. Pero mira lo que es este Goku, papá, sí, es como el Messi, es como el Messi de esta colección. Es el Messi de la colección número 26 de Fortnite. Vamos por el siguiente, siguiente es la siguiente carta que es... Montaigne Hermos Hub. Es lo que tienen que tener un montañista. Es una especie de mascaruli. Una especie de mascaruli para respirar. Para poder montañar con de todo. Con 815 puntos de tecnología. Aunque no se ve más como una máscara. Sino que se ve más como, como un buzo. Como lo que utilizarían los buzos. Pero no. Entonces este sobrecito tuvimos muchos accesorios. ¡Epa! Muchos accesorios. Pero un solo Son Goku. Un gran Son Goku que ya nos hizo el día. Vamos por el último sobre de esta tanda. A ver si sale un Goku normal. A ver si sale un Goku comiendo ramen. O si sale la novia de Naruto. Vamos a ver. Na, na, na. Abrimos con de todo. Y tenemos cinco cartas. De las cuales, de las cuales la primera que saldrá es... La máscara Tengum, una no, mentira, es otra Black Ops más. Como les dijimos anteriormente, esta tiene 790 puntos de tecnología. Es otra máscara furrenta de los ninja furros de Naruto. Tipo tijera y es la número 4432 de la colección. Vamos por la siguiente carta que es... El Sub-Zero Fly. Son alas Sub-Zero, son alas frías. Frías, frías como tu ex. Frías como tu maestra. Frías como... O una gaseosa bien fría. O en un verano bien soleado. ¡Ah, re poético se puso! Sí, pero no, bueno. Son alas heladas con 790 puntos de tecnología. Y vamos con la siguiente carta que es... Ta -na -na -na. Es la Risky Rider. Una Rider ahí también con un fondo metalizado. Mirá cómo, Mirá el impacto de su brillo verde que está buenísimo. Ese brillo espejado que tienen estas nuevas cartas. Tipo tijereta con... 940 puntos de tecnología y 840 puntos de ataque. Bastante copada. ¡Oh no, mascarita Tengu! La siguiente carta que tenemos en este sobre es... El ala delta Far From Home. Lejos de casa. Bastante raro, volvemos a decir. Este ala delta medio inflado. Medio payasesco con 825 puntos de tecnología. ¡La última! La última carta de esta tanda, de este unboxing lleno de papas fritas es... na el Dark Side Rising es el graffiti, el mejor tatuaje de todos, con la cara de Darth Vader, con 875 puntos de resistencia. Recién hoy estábamos viendo nuevamente la película Star Wars Rogue, Rogue One y la escena donde está Darth Vader es totalmente el punto más culmine de la, de la película Es increíble, es lo más Es ese nexo entre esa Película y la siguiente, el Star Wars 4 El Star Wars original Así que muy grosso que puedan seguirle dándole vida a Darth Vader en las series como la de Obi-Wan, y en futuras en futuras series también que pueda se volver a aparecer, sería lo más volver a verlo, sería lo más pero bueno, entonces, este sobrecito fue bastante tranquilo, con una sola carta metalizada rara, pero, pero, pero en los anteriores, ¡buah! ¿Qué te puedo decir? Bills y Son Goku, Bills y Son Goku este Bills, mira, tiene un brillo épico, imposible, y este Son Goku... Ya es lo más. Pero bueno, esperemos que esto te haya gustado, te haya divertido, te haya hecho pasar el rato, te haya informado de que capaz con esperanza hayan pocos fritas de Dragon Ball licenciadas en tu barrio. Estamos a recién y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, escribirnos y ser parte de esta red de mercenarios.